Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal, y ¡ay, ay, ay, ay! ay ¡Qué ay, día, eh! ¡Qué día! Y además, yo personalmente, por ejemplo, yo y alguno de los más, estoy pringado en alguna cripto por no haber puesto las órdenes cuando me voy a dormir. Eh, lo típico, estás cansado, eh, te levantas, vas a la cocina, tomas algo y te vas a dormir y te vas sin pensar ni siquiera eh, joder he puesto las órdenes no pues, tú, pues con tu confianza normal. Eh, es algo muy típico es algo como que es bah, somos humanos es normal todos tenemos eh, fallos no pero eh, sí que es cierto que bueno pues hay que intentar de alguna manera como me preguntaba alguien eh, joder qué, qué narices. se me ha olvidado mirar esto cómo puedo tal pues un checklist es decir hazte un checklist antes de cuando vayas a hacer una entrada y mira, este punto, este punto, este punto, se cumple, se cumple, se cumple lo que tú quieres dentro de tu estrategia. Sí, para adentro. ¿No se cumple algo? Pues ya tendrás que intentar ver, ¿no? Igual cuando te levantas, un checklist de, oye, has puesto la venta, oye, no sé qué, oye, no sé cuánto. Fantástico día para los cortos. Eh, las cuentas de cortos, bien. Las cuentas que no tengo de cortos, que tengo... Yo también tengo largos, ¿eh? Cuidado, tengo largos abiertos ahora mismo. Eh, tengo largos en pérdidas, por supuesto. No penséis que, que esto eh, es una ciencia exacta y que siempre sale todo redondo y que... No, no, no, no, no. no. Para nada. Ahora bien. ¿Tengo capacidad para recuperar ese largo... ¿Mejorarlo y encima ganarle dinero? Sí. Por eso lo tengo abierto. Si no, no lo tendría abierto. Vas viendo puntos donde poder mejorarlo y en un momento dado, si tienes que hacer ¡pum! Vendes y al carajo. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Si lo haces en pérdidas, tampoco pasa nada. Esto es parte de son cajeros del oficio. Y si lo quieres asumir, bien. Ahora, ¿qué pasa? Como decía Albert Guiñón, el avaro experimenta a, vez, a la vez todas las preocupaciones del rico y todas las penalidades del pobre es decir, esto traducido al trading el que quiere sacar todo de todas las operaciones y de todas las entradas eh, pues tiene las preocupaciones de tengo dinero ahí y también de hostia puedo perder dinero relax, no pasa nada dos, tres, cuatro, cinco valores con mucho yo, yo creo que eh, tradear más allá de cuatro o cinco valores es un poco una locura, es un poco una apuesta ¿no? en, en una cesta de muchas cosas, hablo de trading, ¿vale? no estoy hablando de hold, ni mucho menos eh, y bueno, creo que este retroceso que ha tenido el mercado ha sido un retroceso muy impulsivo ha sido rápido, no es gigante no es un retroceso de los gigantes, ni mucho menos al menos de momento ¿qué es lo malo que tiene? ...que es en fin de semana? ¿Qué es lo peor? Ay, ay, ay. Ahora vamos a ver qué es lo peor porque lo que mmm, está ocurriendo tiene pinta mala, no. Malísima. Ahora vamos a ver. No tiene por qué irse la cosa ya al carajo. Eh, del todo. ¿Vale? Eh, y si me preguntáis, que me habéis, es que lo digo porque me lo habéis preguntado, ¿no? Que no. Ahora mismo... ¿Qué estarías cubriendo? ¿Cuál sería tu punto que dulce de, de cubrir, de decir, tío? Pues bien, todas tus operaciones tienen que estar cubiertas por debajo del mínimo anterior. Todas. Y cuando hablo del mínimo anterior, no hablo del de eh, 21 o 200. Estoy hablando del de 17 y pico, ¿vale? Como poco. Como poco. ¿eh? Es decir, si tu stop loss o tu liquidación está ahí y tienes dinero para cubrir eso, relájate. Relax. ¿vale? Si no, intenta mejorarlo como puedas, o salte, y ya está. Si te preocupa demasiado, si de verdad estás preocupado, salte de una operación, ¿vale? Porque yo sé que hay mucha gente preocupada en estos momentos. Eh, ya está. Bien. Una frase muy buena, que a mí me gusta bastante, es de Salman Rushdie, y bueno, pues ya que hace poco encima han atentado contra él, pues creo que es, es interesante que dice que la libertad de expresión es un bien escaso y que sería terrible dejar a los fanáticos marcar los límites. No hemos aprendido nada, porque es lo que estamos haciendo. Cada uno es fanático de lo suyo. Y cuando entramos en política, madre del amor hermoso, eh, es tremendo al final, eh, y más en, en, en políticos antifamilia, eh, anti. Pequeños grupos que van a la individualidad de tal forma que puedas controlar más al, al individuo y comer el tarro. Que bueno, son en general, hablo de todos, ¿eh? no hablo de los que están en el gobierno ahora, ni mucho menos solo, hablo de todos los políticos. Y eh, yo es que soy muy, muy pro familia. Para mí, son una familia es un aval, ¿no? O sea, es a quién dirigirte cuando tienes un problema, a quién tienes que cobrarle algo cuando tienes un problema, eh, a quién consultar ahora mismo. La sociedad está muy perdida porque tiene un bombardeo enorme de, de información. Todos nosotros lo tenemos, y más con los mercados también. Y no hay algo concreto. Es decir, es el yo, el, el, el, el individuo por sí solo, por sí mismo y con los conocimientos que tenga o que no tenga, que ese es el, el grave problema. que Hay mucha gente que piensa que sabe mucho y no tiene puta idea de nada, incluido yo, ¿eh? O sea, eh, y tomar una decisión con tanta información es súper complicado. Te dirigen sin que te des cuenta, ¿vale? Muchas veces sin que te des cuenta. Otras veces eh, te estás dando cuenta. Es igual que cuando haces un trade mal. Dices, estoy dando cuenta que la voy a cagar, pero entro igual. Eh, bueno, pues luego ya, ya lo solventarás. Al final, todo se puede, se puede solventar. Excepto cuando tienes un político que no tiene capacidad para gobernar. ¿Sabéis lo que hacen los políticos cuando, cuando no...? No saben gobernar ni, ni, ni, ni tienen capacidad para tomar una decisión. Crean una comisión. ¿Por qué? Porque encima cobran comisiones también. En fin, vamos a ver qué pasa con Bitcoin, que está bastante interesante para bueno, bueno las cuentas de cortos muy bien, pero las cuentas de largos un poquito... Yo ya os digo tengo alguna un poquito así comprometidilla, pero bueno, que, que saldré del, del ajo. ¿Por qué? Porque hay que tener respaldo y... Vamos a ver cuáles son los puntos interesantes y qué es lo malo malísimo que está pasando. Que es, lo, es lo terrible, de verdad. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Vamos a tomar por culo? Pues sí, hoy nos vamos a tomar por culo. Ya lo decía ayer mi niña. Hoy nos vamos a tejer. Y pues mira, pues fue, fue, fue premonitorio. ¿A qué bueno? Más o menos se podía ver algo, pero guau, wow, ha estado bastante interesante, ¿no? Desde que hemos perdido esta zona que era un soporte, pum, al carajito. Nos hemos ido al carajito. Importante, ahora mismo bueno, vamos a verlo. Vamos a ver varias cosas, ¿no? Porque ha habido gente que dice, me dice ¿De dónde sacas este punto? Este punto. Eh, tiene que haber... Eh, porque hay un punto que tiene más confluencias un poco más abajo. Sí, sí. si sí, podemos buscar los puntos que nos dé la gana. ¿Vale? Yo tengo aquí toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, cinco toques. Busco el mayor número de toques. Ahora bien... Sí que es cierto que yo puedo coger la parte inferior, unirlas y decir, vale, ahí, ahí es el límite. Un toque, dos toques, si bien ese, un tercer toque, que yo creo que es de lo que va a pasar, ¿vale? Eh, de momento, <ríe> un tercer toque ahí y eh, habrá un rebote. ¿Hasta dónde? Bueno, pues ya lo veremos. Eh, ahora vamos a ver, vamos a calcular, ¿vale? La posibilidad hasta dónde podríamos rebotar. Eso por un lado, por la parte superior, pues ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, con esta triple 1, 2 y 3, que o cuatro veces que tocamos aquí y no pudimos, y bueno, no, no, no se nos iba para abajo. Eh, además, si nos ponemos en diario, pues bueno, ya sabéis lo que yo pienso, yo pienso que aquí nos han estado soltando mierda desde el principio, en este bloque, dos bloques, tres bloques, cuatro bloques, y estamos en el quinto bloque de hoy. Voy a soltarte todo lo que pueda. Eh, y bueno, pues vamos a ver eh, ese posible rebote. Por, por ejemplo, por ejemplo... Y ahora vamos a ver... ¿Qué mierda está como el culo? O sea, qué cosa ter terrible está pasando... Que no estamos viendo... O hay mucha gente que no está viendo... Por ese zoom que hacemos al mercado. Bien. Bueno, en primer lugar... Seis días bajando. Vamos a ver qué pasa en el fin de semana. Que es tremendo que nos dejen con esta vela... Con el culo al aire el fin de semana. Pero si yo tiro vamos a suponer que estamos ya, que hemos tocado el suelo de esta caída y que queremos ir a decir, a ver, de vuelta, ¿dónde vamos de vuelta? Pues por un lado tenemos la zona de los mmm, 22.200 más o menos, ¿vale? Por otro lado tenemos la zona de los 22.700 y la zona del 50%, que suele ser bastante interesante a tener en cuenta, los 23.239 que, bueno, mmm, en este momento coincidiría casi casi casi inclusive el Golden Pocket que estaría en 23.779 que coincidiría con el centro, el 50% del canal, pero esto sería en próximos días, yo creo que hasta el martes, miércoles no creo que lleguemos si tuviéramos que llegar al 50% del canal aunque ya sabemos que Bitcoin hace virguerías y lo mismo llega el sábado hace pim pam el domingo y luego lo se vuelve a para ajo y luego eh, vale, pero está el mercado para esos trotes ay ay ay ay ay ay, ay. No está el mercado para esos trotes. El DAX ha cerrado con un 1.12 ¿Y qué pasa con el SP? Un 1.35. Vamos a verlo mejor en esta gráfica y en diario. Mm, mm, mm, para, ah, aquí. Tacatas. ¿Qué pasó? Que se fue a la media de 200 y le ha dado una ducha de realidad en, <ríe> en tres fases. Eh... Importante, vale, la zona de eh, 4.200, zona importantísima, 4.180, zona importantísima, y este otro punto de pivote en 4.090, importantísimo. Eh, estamos a viernes, quedan 42 minutos para el cierre. No sé si bajando va a hacer una última hora verde, eso lo va a hacer cuando está subiendo hace una última hora roja y cuando está bajando hace unas últimas horas verde. Eh, eso estaría bien que intentase querer dar, dar la vuelta, pero bueno, de momento simplemente parece que hay un, un pequeño frenazo. Eh, en cuatro horas, bueno, empezamos a ver mechas, eh, Bastante clara está la zona de los 4182, 4200. En que entre, entre que yo aquí me caigo y aquí me voy subiendo, pues 4200 debe de ser eh, una zona, al menos de momento, a que se pare el lunes. Vale, podemos abrir el lunes con más pérdidas. Tenemos los R6 todavía muy, muy livianos, muy livianos aquí en el, en el sp 500. En ¿Vale? eh, Bitcoin nos los tienen fastidiados, pues bueno, puede ser que a lo, largo, a lo largo del fin de semana se recuperen un poco, caigan, ya sabéis. Esto va a empezar, posiblemente, posiblemente, vamos a, a, vamos a ponernos en cuatro horas, estamos súper desgastados en una hora y en cuatro horas, pero fijaros cómo, pues ya empezamos, venga, con las tonterías, desgaste, subimos un poquito, apenas sube el precio, vuelve a bajar, vuelve a estar, estoy más arriba, el RSI, aquí, sin embargo, el precio... Bueno, pues, manteniéndose en una zona, inclusive, un poquito negativa. Eh, ¿Eso es una divergencia? Sí, es una divergencia. ¿Es una divergencia positiva? Sí es, sí es positiva, en tanto en cuanto, bueno, pues, eh, realmente, pues, si tomamos máximos desde, eh, desde ciertas zonas y vemos que ah, el RSI está subiendo y el precio está bajando. Eh, me gustaría ver unas divergencias en la zona de mínimos, ¿vale?, de tal forma que esto siga cayendo y el R6 siga subiendo. Pero para eso tiene que hacer muchas veces este mismo movimiento. Y bueno, pues comernos un poquito la moral, entre otras cosas. ¿vale? Así que bueno, de momento tenemos la línea verde que acabamos de trazar por aquí abajo, en la zona ahora mismo, en esta vela, en 20.950. Y eh, la azul, que tenemos de lo que es el canal principal, así más robusto, en 21 Kini, que para mí ya lo es una zona importante, igual que los 22 Kini. Y bueno, de momento, eh, ahí vamos. 22, o sea, perdón, 21.300 es una zona importantísima, porque vamos a verlo. Fijaros, vamos justo más o menos donde estamos ahora. ¿Veis cómo cruza esta zona de cierres aquí? ¿Veis cómo esta zona... De máximos aquí, esta zona de máximos aquí, no es un punto exacto, evidentemente, si tiramos un rectángulo, yo lo tiraría más o menos desde aquí hasta aquí, ¿vale? A ver que yo vea a aquí, y ahora lo bajamos y me lo llevaría aquí, justo a este borde, tenemos aquí una zona, aquí tenemos zona, ¿vale? Más o menos estamos en esa zona comprendida entre, pues este, que, que miramos este apoyo del 50% con este máximo, bueno, pues es otra zona en la que mmm, tuvimos resistencia, tuvimos resistencia, tuvimos soporte, pues a ver si ahora por lo menos tenemos un poquito de soporte que nos dé un poquito de respiro. Si perdemos, ¿qué pasa? A lo largo del fin de semana podemos perderlo perfectamente, ¿vale? Pero esto no quiere decir que lo hayamos perdido, aunque sería un indicativo, ¿vale? Eh, si perdemos la línea de tendencia que tenemos principal desde las mechas, vale, que la hemos tirado por aquello de. Bueno, vamos a. Pues, ahí. Vamos a tenerla dibujada. Eh, objetivo: este mínimo anterior, la zona de 19.374, aproximadamente 19.300, ¿vale? Para, para redondear. Eh, es el objetivo de, la, de, de perder esa zona. Perdiendo esa zona, mm, suelo. ¿Hemos hecho suelo ya definitivamente? Mm, Puede ser que sí, yo no lo sé. No lo sé. Ahora bien, si vemos el RSI donde estamos en diario, pues todavía nos queda una caída importante que podría coincidir efectivamente con esa zona de los 19 y pico. ¿vale? Eh, ¿Qué hay que hacer el fin de semana? Mm, ¿Quién sabe dónde? ¿Cómo va a cerrar? Importante, ¿vale? Tener muy en cuenta esto. Futuros del CME, quedan 48 minutos. ¿Cómo van a cerrar? ...va a haber algún tipo de pequeño rebote... ...en una hora, en cuatro horas... Eh? Pues, ...no sé... ...está dibujando una vela de cuatro horas... ¿vale? ...que no coincide con nuestra vela de cuatro horas... ¿vale? Eh, ...que está bueno... ...pues aquí dejando un poquito de mecha abajo... ...a ver si dejase un doji, un martillo... ...lo que sea, cualquier cosa que nos diga hoy... bueno ...pues, pues no tiene intención de seguir... ...aunque bueno... ...es muy relativo, ¿no? porque la vela de diario... ...es... ...un machaque, es un machaque total... ...ahora... ¿Qué cosa terrible está ocurriendo? Mala, mala, malísima eh, y peor. Pues vamos a verla. Eh, nos ponemos eh, aquí, aquí mejor. Aquí lo vamos a ver mejor. Eh, ¿Por qué? Porque aquí tengo las medias. Bitcoin, vamos a Bitcoin semanal. Esto es lo que está ocurriendo malo. ¿Vale? Y yo Duto. Que entre el sábado y el domingo se haga una mecha hacia arriba. Es decir, eh, aquello que alguna vez he dicho, subimos media de 200, retesteamos y caemos, esto es lo peor que puede pasar. Una de las peores cosas que puede pasar. Y está pasando. Y está pasando. Todavía nos quedan dos días y el volumen de la semana... Creo que va a atrapar el volumen de la semana anterior, no solamente en volumen, sino evidentemente la vela la está abrazando. Cosa que es fea de narices. Pero fea, fea, fea. Y esto es lo terrible que está pasando. ¿vale? ¿Quiere decir esto que vamos a irnos mucho más abajo? Pues no lo sé, todavía no lo sabemos. ¿vale? Hay que mmm, respirar un poco. Pero que, mmm, o sea, yo muestro lo que hay. ¿Vale? por si alguien no se ha fijado, por si alguien no lo ve vale yo no me, yo no me había fijado hasta, hasta, hasta caída evidentemente, vale que estábamos ahí muy al bordecito y, y lo que es cierto que el lunes lo miré para ver cómo estábamos respecto a la semana anterior, estaba un poquito raro y esto eh, no es nada bueno vale nada bueno mm, más cosas de hecho nada bueno que no ha o sea, no pasado nunca vale, ojo Estamos pasando cosas que técnicamente nunca han pasado. Mm, con lo cual, podemos esperarnos cualquier cosa que nunca haya pasado. Tanto positiva como negativa, ¿eh? Ojo. Tanto positiva como negativa. Bien, dicho esto, esta me la dejo en una hora. Es con la que tonteo bastante. Hay que bailar con, con todas. Y pues aquí bailo en una hora. Aunque a veces bailo en cuatro. Bien, Ethereum, pues tres cuartas de lo mismo... Eh, metiéndose una pequeña castaña a ver si me lo carga vale está en una zona de posible soporte, pero creo que se vendrá aquí, a la zona de 1600 creo que es más plausible, aunque esta zona de 1700 también es bastante buena, es esta zona que teníamos marcada en rojo, ¿Vale? fue todo este soporte, aquí fue resistencia eh, una vez pasada se retesteó y puede ser que haga de soporte vale, pues bueno, vamos a ver si con todas estas veces que tocó, tocó, tocó, pues ahora aguanta y puede y puede hacernos algo chachipiruli. Eh, pero bueno, esto hasta eh, os digo, hasta mañana pasado, no lo vamos a ver. O se nos puede venir otra vez a esta línea de tendencia, a tocar y, y bueno, y dar un poquito por saco. Mm, espero que lo tengáis en spot y no lo tengáis en futuros. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, Ethereum no. Yo aquí quería ver el Total Market, capaz que se me ha. He tenido una cosa rara con el, con el PC hoy, eh, vamos a irnos al total aquí. El total market, se nos ha ido a la media de 100 y justo en la media de 100 ha habido una pequeña mecha y parece que quiere parar ahí. Eso es bueno, ¿vale? Eso de momento es bueno, ¿vale? Eh, pero, ¿qué pasa? Que vuelvo a lo de siempre, es que estamos en fin de semana otra vez. Estamos a fin de semana con todo eso. ¿Y qué cosa buena o diferente ha pasado? Bueno, pues de momento la dominancia de Bitcoin. A ver si me la carga también. acá Vale, cayendo. Menos mal. Menos mal. Porque muchas veces en estas cosas, ¿qué pasa? Que le da por subir. Y si le da por subir, hay un mercado detrás que se hunde. Aún así, aún así... El mercado se hunde y toda esta dominancia que ha perdido hoy Bitcoin, un 1,5%, en pro de quién ha ido. Pues fijaros, en pro, primero, del BNB, la dominancia del BNB, 2,53% ha subido a un 4,57%. Hace unos días que lo dije a la chita callando, BNB llegó a un máximo, ha venido a una zona, se está apoyando en ella, ¿vale? Fijaros, la zona de máximo relativo histórico que tenía. Relativo no, el máximo histórico, el coño. Se está apoyando en esa zona y posiblemente vaya a salir a alza. ¿vale? Y, a, ¿Y quién más? ¿Quién más ha salido beneficiado de ese cataplón de la dominancia? ¿Las altcoins? No. ¿Alguna altcoin? Sí. Aparte del de BNB, el Títer. Con un 7.17 al alza, 6.60. ¿vale? Llegó a esta zona, que aquí se soportó... Y justo ha llegado aquí y se ha rebotado el tío con una fuerza importante. Ahora bien, eh, vamos a ver si cuando llega a este punto de pivoteca de aquí, con este máximo, se resiente y vuelve a caer. Vamos a ver, vamos a ver, ¿vale? Porque aquí parece que está haciendo una especie de estructura de, de hombro, cabeza-hombro, y se puede caer otra vez hasta esta zona, o hasta estos picos, no me importa, eh, y bueno, pues darnos un respiro, pero posteriormente, después de que pase este movimiento raro, ¿vale? Eh, también lo vemos que pues en el RSI la línea de tendencia que tiene la ha roto al alza, pero bueno, puede, puede volver a caer en cualquier momento, está raro, raro, raro, el oro, el oro está raro de narices, sigue hiper, mega manipulado, es tremendo, que con la que está cayendo, tal y como están los mercados, el oro, ...debería de estar subiendo... ...pero es que se está haciendo liquidez... ...por todos los sitios... ...es decir... Eh, ...a pesar de que hay... ...hay algunas... ...algunas valores... ...que no se están vendiendo... ...la gente no los está soltando... Eh, ...hay otros... ...que... ...deberían... ...deberían estar... En, ...en un punto interesante... ...y sin embargo están como el culo... ...y precisamente el oro... Es uno de ellos, a mí me está sorprendiendo muchísimo. Eh, para mal, para mal, ¿vale? Cuatro días bajando de esta manera, esto no es, no es normal, no es normal. Eh, no quiere decir que no lo baje, porque lo puede bajar, pero con la que está cayendo no es normal. El dinero se está yendo a otros sitios, ¿dónde? Energía, ya sabemos, se está yendo bastante también a um, sanidad, uh, a sanidad privada, ¿vale? No, no, es, no es que estén mejorando... Eh, mejorando las, las cosas en, en sanidad. Ni de coña. Eh, y luego por otra parte, las altcoins. ¿Qué pasa? Vamos a ver las que están aquí un poquito mejor, que un poquito mejor ya lo veíamos ayer, los cortos de Bitcoin, que habían roto esa cuña de alza, han ido al 50% del canal y lo han pasado. Vamos a ver si retrocede al final del día, se queda en esta zona igual que pasó aquí y empiezan a caer lo veo complicado, al menos por el momento, porque ya está rota la cuña, o sea, aquí hubo la salida, una falsa ruptura, cayó a la parte, además justo que fue técnicamente, fue perfecto, cayó al mínimo, y en cuanto ha roto, ya confirmó rotura eh, mal visto, por ejemplo, por mi parte, no, yo me, no me fijé en esta vela que confirmaba ayer, porque podía haber evitado alguna, alguna, alguna pérdida de las que tengo ahora abiertas, pero bueno, eh, esto es lo de siempre, ¿no? eh, Ahora hay que torear el, el vendaval lo mejor posible. Vamos a ver si pasa estos máximos. Va al siguiente, que narices no quiere a hacer a lo largo del fin de semana. Mm, ¿Qué tal llega la zona de desgaste y puede luego caer? Vamos a ver cómo, cómo lo capeamos. Por otra parte, OVR contra el Ethereum, que siempre que pasa esto, sube. Neblio, subiendo. Bastante bien. Eh, Shiba Doge Ahí está, bueno, no es importante. Velas, Ghost... ¿Qué onda? Kipterium, tres cuartas de lo mismo. Pero joder, 3, me marca 3.75, sin embargo aquí me lo ponen en rojo. Tienes unas gráficas más raras a veces que, que la leche. DOM, eh, Neo por aquí, Check también, VR un poquitito. Y bueno, son los que están más o menos salvándose. Los longs de Bitcoin están ahí un poquito en positivo. Y a partir de ahí, Lady Gates, Nexo. También y esto es importante, ¿vale? Nexo, por ejemplo, que esté ahí a cero, es bastante, bastante es, es muy bueno. Eh, KNC, la SIVA y demás, que pegaron un buen pepinazo, están en, en muy poquita pérdida, eh, cadena tres cuartas de lo mismo. Bueno, pues están bien. Y en la parte más negativa, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no es tan negativa. De momento por aquí, ah, no, sí, sí. Aquí bueno, no está negativa, 14% para una altcoin tampoco es nada del otro mundo Hype, eh, Planner, RC, Walton Chain bueno un 13% eh, GMT, GTC Flow, PERP, NACA y ANKR ya en un 11%, bueno, pues hay unas pocas, eh, aquí tenemos Filecoin también un 11%, eh, pero vuelvo a repetir, es que un 11, un 15% para una altcoin y con la que ha caído en Bitcoin no es demasiado hasta los pre caen aquí a, a tope así que bueno, a Cardano que es, bueno, estaba haciendo unos movimientos más o menos decentes eh, pues se ha metido un castañazo algo que es totalmente eh, normal con la, la castaña de Bitcoin vamos a ver dónde paran y dónde empiezan a recuperarse mañana sábado sábado, sabadete, día altcoins a ver si se recuperan un poco y pues alguna altcoin que hay por ahí pues recuperamos un poquito pero esto es una sangría interesante más que interesante sobre todo porque ya os digo, el cierre semanal de Bitcoin a mí no me gusta, pero ni un pelo, pero ni un pelo, ¿vale? O sea, eh, ahora mismo estar en tierra de nadie así de esta manera tampoco me gusta nada, eh, porque en diario todavía nos queda una caída pues similar a la, que hemos, a la que hemos hecho ahora mismo, ni más ni menos, o sea, no nos engañemos, podemos caer otro 8 o 10% tranquilamente hacia abajo, lo que significaría... Eh, pues eso, lo que, lo, que, lo que estamos diciendo. Venirnos a, a esta zona de mínimos si perdemos la zona en la que estamos ahora. Eh, poco más que añadir. Eh, simplemente, mmm, si no perdemos el canal, bien. Si lo terminamos de perder, que mmm, tiene pinta de que sí, eh, pues malamente, pero va a depender mucho de lo que pase a lo largo del sábado y del domingo y con qué noticias sobre todo del fin de semana podamos abrir a lo largo de... O, sea, el, o sea, el lunes, la semana que viene. Pero bonito no está, ya hemos visto semanalmente cómo estamos, así que mucha paciencia, eh, armaros de templanza a la hora de, mm, voy a mejorar una entrada, despacito, despacito, dejar las ventas puestas porque nunca se sabe los latigazos que puede pegar un fin de semana y unas buenas compras o si, si estáis en lo que tengáis en cortos dejar ventas puestas en posibles soportes, lo que tengáis en largos dejar ventas por si rebota y si vais hacer una pesca, una compra abajo, dejarla puesta y dejarle puesta también una posible venta, pero bueno, eso ya es más complicado. En fin, no me enrollo más, chicos y chicas, eh, malos momentos, pues ver, estamos todos para pasarlos Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, ya sabéis, un correo electrónico, tenéis por ahí la, el Discord, el canal de Discord, que lo tenéis por aquí, el link para el que no esté dentro. Y como digo, siempre invertid como chacotela, guardar liquidez y la de la paciencia os acompañe. Chao, chao.